Estamos tratando de recuperar la historia de 2007, del 4 de abril. ¿Vos qué recordás de ese día? Es la primera pregunta que te hago. Y de ese día, muchos recuerdos, hoy justamente estábamos acá con los compañeros, con las compañeras, porque justamente entendíamos que, que la lucha tenía que, que completar la justicia, El justicia completa va suelto, eh, la lucha es lo que nos va a permitir estar en la calle, organizarnos, convocar al país a pedir justicia, el paro de Cetera, por eso seguimos reclamando cada 4 de abril ese paro de Cetera, porque si no es es para, es para la televisión, uh -huh. es para la tribuna, nosotros en realidad entendemos que cada compañero, cada compañera debe, cada 4 de abril debe conocer la historia, debe conocer por qué estuvimos en la calle y debe conocer realmente lo que hizo eh, la política del MPN, la política neuquina en esta provincia, eh, que no solo fue Carlos Fuentealba, sino que además fue Teresa Rodríguez y siempre eh, los que estamos en la calle y los que estamos en la lucha, eh, la idea siempre fue quebrarnos, sí. eh, sacarnos de la calle, sacarnos como como como, como, entidad, sindicato. como Aten, como sindicato, como todo. Eh, pero nos pudimos multiplicar y eh, hacer solamente, o sea, alguna solo decir justicia completa sin decir que es la lucha lo que nos va a traer esa justicia completa, obviamente queda queda la mitad. Y además, bueno, no, no digo que lo levante con esa intención, no sé si sabías que... En esta lucha de los dos demonios, en relación a los 70, los familiares eh, de los genocidas levantan la, justicia, la consigna de justicia completa. Porque dicen, tienen que jugar a los de un lado y tienen que jugar a los del otro. Entonces, no, no es una consigna que nosotros tenemos que tomar. Eh, hay, otra, hay otro camino recorrido por los organismos de derechos humanos que tiene que ver si no hay justicia y escrache. Y bueno, y el 2007 plantó fuerte esta de solo la lucha la justicia. Sí, justamente... Suele ocurrir que se empiezan a propagandizar o a levantar consignas que, desde mi punto de vista, o, o siempre lo dijimos como, como espacio, como agrupación, eh, consignas lavadas, consignas que, que quizá al oído parece que son más eh, cotidianas, eh, pero desvincular siempre eh, la pelea, la lucha. O sea, Carlos murió luchando. A Carlos. Lo fusilaron luchando. Eh, nosotros estábamos ese 4 de abril peleando por salario, por condiciones dignas para, para nuestros estudiantes, para nuestros, para nuestros compañeros y compañeras, o sea, para tener para mantener la escuela pública. Eso, para eso estábamos peleando, eso estaba haciendo Carlos. Carlos no estaba porque sí, estábamos dando una batalla. Y para mí la mejor manera de conmemorarlo siempre es en la calle y con la lucha. Bueno. Si no, nunca va a haber justicia completa. Bueno, muchísimas gracias, Paula.